La construcción del escáner DIY dentro de MediaLab forma parte del proyecto de mediación e investigación Libro Libre que presentó Book Camping a, a la convocatoria 2014-2015. La idea y el objetivo era construir, en primer lugar, un escáner un libre, es decir, las piezas han partido de un proyecto de desarrollo de hardware libre, las piezas se han construido en el Fab Lab de MediaLab. Y todo el proceso quedará documentado y en abierto y podrá ser replicado por cualquier persona o institución que quiera tirar de esa información. El escáner que hemos construido aquí en Medela Prado es un escáner que nace del esfuerzo y el impulso de una comunidad que se llama DIY Book Scanner. Este escáner que construimos se llama el, el, el escáner estándar, lleva seis años de desarrollo y en estos seis años ha ido implementando pequeñas mejoras de manera que el escáner que estamos construyendo ahora es el resultado del trabajo de mucha gente amateur durante bastantes años que ha ido perfeccionando y puliendo un diseño que hoy en día estamos, es el que hemos construido. madera no, para ahora En el Iquilabs y con la mediateca de Tabacalera una de las principales características que enseguida vimos que a la hora de, de realizar proyectos con el escáner era que ponía a los usuarios de, del centro en la labor de editores. Ese trabajo, dentro de un contexto, de un centro que es relacionado con la cultura digital, es eh, un factor de empoderamiento y de desarrollo de proyectos donde los usuarios son usuarios activos y, de repente, son editores de contenidos digitales o de repositorios digitales o de ítems digitales que van más allá del simple escaneo de un libro, que pueden ir a, a, hasta el, el tema de hacer bibliografía, recorridos sobre textos, reinterpretaciones de libros, trabajo... De, de, ...de modificación y transformación de ediciones... Eh, ...bueno, toda una serie de, de características... ...que sobre todo, lo, yo creo que lo importante es que cambien... ...la figura de la persona que está trabajando con esos contenidos... ...y lo, convierte, lo convierten en, en, en un autoeditor".